Internautas, gracias a todos por conectarse en este Facebook Live de Al Día. Estamos en nuestra plataforma eh, de Facebook facebookaldia.com.es y también en nuestra otra plataforma, Al Día, informándoles a ustedes eh, acerca de las novedades referente al tema de emergencia que estamos viviendo actualmente en la provincia de Los Ríos y también en otras 15 provincias. Estamos en Quevedo y vamos a conocer la opinión de varias personas referente al tema del confinamiento que se va a realizar desde el día de mañana y o, también el tema de la reactivación económica, recordemos que el tema del confinamiento pues también perjudica a varios negocios, pero esto eh, esta medida es lo que han pedido pues muchos médicos, eh, representantes de colegios de médicos a través de la provincia, eh, administradores de, los, de hospitales de la provincia también, eh, no solo de la provincia, sino a nivel nacional, han pedido que se realice este tipo de confinamiento debido a que la desobediencia de varias ciudadanías, y de varios ciudadanos, porque se han registrado pues, eventos eh, como fiestas clandestinas en algunas provincias, en algunos cantones, aún eh, se puede ver la presencia de de, de, de personas que se reúnen en casas y, y posteriormente se enferman entonces esto ha provocado que exista eh, que el sistema hospitalario de los ríos esté desbordado y existan pocas camas para atender a los pacientes que llegan con eh, síntomas respiratorios y esto eh, más el trabajo de los médicos que ha provocado que muchos de ellos estén contagiados y que lamentablemente muchos tengan que fallecer salvando vida en los hospitales. Vamos a conocer la versión de eh, de las personas que son comerciantes. Un poco hacerles el recordatorio, hacerles el recordatorio, el recordatorio a todos ustedes qué es lo que va a regir, o sea, qué es qué, qué es lo que va a regir, qué es el cuál es el decreto que ...que dictaminó eh, el gobierno, no muy muy muchos eh, saben que hay toque de queda... ...pero desconocen que el toque de queda es eh, de, de todos los días. De, de, bueno, aquí dice, eh, según el decreto del gobierno, que a través del presidente Lenín Moreno... ...el toque de queda va a regir mientras dure el estado de sección, que va a ser durante 28 días... De lunes a jueves el toque de queda va a iniciar, amigos, a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche y finalizará a las 5 de la mañana. Es decir, de lunes a jueves, eh, eh, el próximo lunes va a existir el toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. O sea, ninguna persona puede salir a las calles. Eso significa el toque de queda. Los días viernes sábado y domingo se aplicará una restricción de movilidad absoluta en el cual también está regido el toque de queda, eh, perdón, no, será interrumpido e iniciará, dice, eh, desde las 8 de la noche del día viernes y finalizará a las 5 de la mañana del día lunes. Esta disposición se aplicará también en el feriado del sábado 1 de mayo, que eh, que aún siendo descanso obligatorio deberá cumplirse con el toque de queda. Son las disposiciones que ha dictaminado el gobierno nacional en 16 provincias y entre ellas está la provincia de Los Ríos, por ser catalogada como la provincia con emergencia sanitaria grave. ¿no? Esta es la información, amigos internautas, vamos a conocer ahora... Eh, ¿Cuál es la opinión de, especialmente los, los comercios, ¿no? los comercios que ellos eh, se sienten un poco, eh, bueno, no se sienten afectados por estas disposiciones y, eh, y varios ciudadanos pues han indicado que el confinamiento pues solo va a, de alguna manera, van a afectar la economía de las familias que viven del día a día y no va a prevenir o a controlar los contagios. Entonces vamos a conocer, amigos, la versión de la ciudadanía y también de los comercios. Bueno amigos, vamos a preguntar por aquí a la ciudadanía que está aquí presente. Amigo, buen día, ¿cómo está? Estamos a través del día, estamos preguntándole a las personas qué equipo eres. Si estás de acuerdo con el confinamiento o estás de acuerdo con la reactivación económica. ¿Estás de acuerdo con el confinamiento que se dictó y que va a regir desde el día de mañana? Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque para ver si que hacemos conciencia a todas las personas. ¿A qué se dedica usted, amigo? A seguridad. Seguridad. ¿Cómo ha visto todo el tema del hospital? ¿Qué es lo que sabe usted con los contagios? ¿Algún familiar se ha contagiado? Bueno, por el momento ya todo el personal ya pasó del contagio, ya no tenemos contagiado. Pero, ya, ¿Se cuando... superó sí. la enfermedad? Afirmativo, sí. Eh, ¿Gastó bastante dinero? ¿Cómo fue? Coménteme un ratito. Bueno, porque yo soy asegurado al seguro y de ahí en casa. ¿Pasó Mami. en casa? Sí, más me recuperé fue en casa. Listo. ¿Cuál es el mensaje que usted le da entonces a la ciudadanía? Que se queden en casa, que no salgan. Solo para emergencia pueden salir. Listo, ¿Cuál es su nombre? Mendoza. Mendoza. El apellido. Mendoza, Mendoza. Ah ya, el nombre. Ramón. Ramón. Muchas gracias estimado Ramón. Bueno ahí está una versión de parte de un ciudadano. Gracias por la versión. Así es, bueno no. Aquí vemos diferentes opiniones, no. Muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Eh, especialmente los comercios. Vamos a ver si le preguntamos aquí a mi amigo. ¿Qué tal, amigo? Buen día. Estamos preguntando de, en qué estás de acuerdo, si estás de acuerdo con el confinamiento o la reactivación económica. Yo estoy de acuerdo con el confinamiento porque están desbordadas los hospitales. Entonces, por el bien de la, de la sociedad, de la gente, de la gente humilde, porque no hay, no hay espacio en los hospitales. Y es a nivel nacional. Entonces, yo... ...para mí hubiese preferido que hubiese sido un mes de confinamiento... ...y que el gobierno se haga cargo de... de pagar la luz a, la, a, la, a las personas... ...porque la situación está desbordada ...y es a nivel nacional... ...y es por el bien de, la, de las personas, ¿no? ¿Y las personas hagan conciencia para que no afecten también negocios... ...que están un poquito preocupados? Es que mucha gente no está haciendo conciencia... ...por ejemplo, vea... ...en el Colegio de América... ...hay una cancha de boli... ...ni cuando fue el confinamiento... La gente jugaba goles ahí y se reúnen más de 100 personas ahí. Los niños se van a jugar pelotas. Los padres dejan salir a la gente. Entonces, hay campeonatos en La Esperanza. En La Esperanza el día domingo, mi hijo lo corregí yo que se fue a un campeonato. Le dije, no te vayas a un campeonato. Se fue a un campeonato. Entonces, la gente no hace conciencia. No, hay que tener respeto a este virus porque está matando a mucha gente inocente. ¿Familiares suyos, a contagiados ya? Mis hijos, mi, mi, mi hijo y mi esposa, la, la esposa y, la, y mi nieta se contagiaron. Nosotros todavía no, porque estamos tomando las medidas del caso, protegieron, ¿no? no saliendo. Igual entonces el día viernes, sábado y domingo usted decide apoyar al confinamiento. No apoyo al confinamiento, porque para prevenir, para ayudar a los médicos que están luchando, los médicos están luchando, están cansados, no descansan los médicos. Y la gente no hace conciencia. quisiera se Un mensaje a la ciudadanía, que por favor hagan conciencia, usen una mascarilla, ¿no? se protejan y el trabajo directamente a la casa. No a jugar pelota, no a jugar índole, no a tomar, porque la situación está difícil. ¿Cuál es su nombre? Miguel Morales. Sí, está ahí, está estimado Miguel, bueno, ahí está la opinión de, de, de Miguel, comerciante, propietario de una, una despensa, de una tienda aquí en el centro de Quevedo. Eh, bueno, no, es la opinión de cada quien, de, de, de las personas. Son diferentes opiniones. Y por el momento, pues, hemos entrevistado a dos personas que están de acuerdo con el confinamiento y dicen que es la mejor manera para que los hospitales no se saturen y los médicos puedan trabajar, eh, no como están haciéndolo ahora, ¿no? A controlador, recordemos que hay pacientes que llegan eh, por el tema de accidentes de tránsito, por el tema de, de, otros, de, de otras, eh, otras enfermedades que suelen llegar y la, el COVID-19 ha provocado la saturación de, demasiado del sistema hospitalario tanto así que en Babahoyo, como ya conocemos, es que, eh, como ya conocemos ¿no? es que se cerró la consulta externa es decir, que si tú en Babahoyo y eres afiliado al IES y, no, y tienes, qué, qué sé yo, un accidente o algún tipo de malestar, alguna calamidad, eh, no puedes ir al IES porque, de Babahoyo porque está cerrado la consulta externa debido a que el hospital está desbordado con pacientes con coronavirus. Esa es la situación, amigos. Eh, vamos a seguir preguntando aquí a las personas ¿Cuál es la opinión? Así que ustedes también les invitamos a opinar Si estás de acuerdo ¿Qué tin eres? ¿Eres team confinamiento? ¿Reactivación económica? Vamos a preguntarle aquí al señor Bueno, no, vamos a preguntarle aquí a las personas que Ahí vemos cómo existe movimiento Amigos, en el centro a esta hora de la tarde Existe movimiento en el centro Bueno, en la mañana se ve más movimiento Recordemos que Aquí en, eh, en Quevedo pues los policías municipales son muy, muy estrictos en ocasiones en el tema del comercio y ellos eh, no permiten tantos comerciantes ambulantes, antes se veían las calles muy repletas pues ahora ya se ve que hay espacio para poder caminar. Y este es el panorama, igual se ve movimiento de, de personas aquí en el centro de Quevedo Se ve como es normal, ¿no? La afluencia de vehículos Sin embargo, a partir del día sábado, domingo, viernes No va a poder existir esta, este movimiento porque estaría todo restringido, ¿no? Tampoco van a salir a trabajar los mercados, los negocios, están totalmente prohibidos Va a ser un confinamiento total, amigos para eh, ayudar a aquellos eh, eh, profesionales de salud que se encuentran en los hospitales en estos momentos, salvando las vidas de aquellos que se han contagiado. Así que, amigos, es un tema más de conciencia. Yo sé que igual eh, afecta, afecta a, a, muchos, a muchos, especialmente a aquellos que se dedican del día a día, que se dedican al día a día a trabajar y, y a veces también, tengo entendido, Cámaras de Comercio eh, se han pronunciado ante esta, la Cámara de Comercio de Guayaquil se, han pronunciado, se ha pronunciado eh, inconformes ante esta medida y también hemos visto no, el tema de los bares, discotecas, los representantes de, de estos negocios también se han pronunciado inconformes ante esta medida que ha dictaminado el gobierno nacional la noche la noche de ayer, ¿no? Fue algo inesperado, pero son las consecuencias, amigos internautas, de la desobediencia de la ciudadanía. En Quito incluso, eh, yo recuerdo en Quito, desde de, de lo que va del año, cerca de 400 fiestas clandestinas se han clausurado y es lamentable porque tengo entendido que aquí, a través de la Jefatura Política, Existen llamados de atención también de fiestas clandestinas que se han, eh, se han encontrado, se han registrado aquí en el Cantón Quevedo y en la provincia de Los Ríos. Así que amigos, les invitamos a colocar su comentario en nuestra transmisión, a compartir la transmisión en vivo para que ustedes puedan... Amiga, buen día, ¿cómo está? Estamos preguntándole a la gente, a la ciudadanía, que... De, de qué estás de acuerdo, qué equipo eres, si estás de acuerdo con el confinamiento o estás de acuerdo con la reactivación económica. Amiga, la verdad que, bueno, ya porque el tiempo la merita según la situación que estamos pasando ahorita, pero a nosotros como comerciantes sí nos ha perjudicado mucho cerrar sábado y domingo, porque usted sabe que son los días que más se vende, o sea que la economía se estaba reactivando, pero si así lo dispone el COE, ¿qué podemos hacer, amiga? La salud está primero. ¿Usted eh, trabaja aquí, dueña del negocio? No, trabajamos aquí nosotros. Ya, bueno, y ahora les va a tocar con si ya no trabajar. ¿Qué les ha dicho el dueño? Pero, no, los jefes no pueden decir nada porque esto también entra a la provincia del Guayas. Entonces, es, son 16 provincias que tenemos que acatar las leyes. No nos queda de otra, amigo, porque, amiga, aquí hay gente muy irresponsable. Personas que no tienen a qué salir todos los días a la calle, lo andan. Mire, por ejemplo, van a Ecuador... Eh, Banco Pacífico el gobierno debería haber abierto puntos de cobro para otros lados pero solamente los dos bancos, usted cree que ahí no hay la contaminación más que en la calle, es horrible y nosotros los comerciantes pagamos las consecuencias por la irresponsabilidad de la gente que no hace caso entonces no nos queda más que acatar la medida, acatar la medida. no nos queda de otra para nosotros es perjudicial porque nosotros perdemos el comercio pierde ¿Quiere que con este confinamiento, de alguna manera, los contagios van a disminuir? No creo, porque no, la gente no hace conciencia. Ojalá que, por lo menos, eh, hagan respetar el, el confinamiento, porque, mire, la gente desobediente sale de igual, de igual. Entonces, esperemos que esta vez haga conciencia la ciudadanía y colaboren, porque esto es algo que no... No se puede detener ya. ¿Me dijo su nombre? Ana Quintana. Bueno, ahí está. Eh, Comercial, Ana. Basurto. Comercial Basurto. Muchas gracias, eh, estimada Ana, por, la, por el comentario. Ahí está, amigos, la reacción de una comerciante. Recordemos que actualmente Los Ríos tiene más de 10.000 contagios, exactamente 10.684 contagios tiene la provincia de Los Ríos y eh, haciendo un cálculo desde enero a, a, a, hasta esta fecha han aumentado más de 6.000 contagios estimados seguidores del día más de 6.000 contagios han aumentado de Quevedo a, perdón de, desde enero hasta la fecha solo en la provincia de los Ríos es eh, lamentable la situación porque eh, esto no se vio en los meses en los meses de, los primeros meses de la pandemia y ahora es un poco mayor la situación, más compleja, porque con conocimiento de causa, las personas, no todas, algunas personas no acatan las medidas de, eh, del gobierno, no acatan las medidas sanitarias. Hace un momento vimos que se estaba realizando una campaña del uso de la mascarilla y ya la mascarilla se ha vuelto un atuendo, un... un, un este. ...una parte esencial para nuestro día a día... ...así que eh, es importante que acatemos todas las disposiciones... ...para que llegue el día de que ya no tengamos que caminar con mascarillas... ¿no? ...ya vemos, incluso han salido mascarillas... Eh, ...con varios diseños personalizados... ...combinaciones con atuendos... ...se ha convertido en parte de nuestra vida debido a la pandemia... ...y vemos que también personas... Y abrieron emprendimientos, negocios por el tema de las mascarillas. Entonces, amigos internautas, muy importante este tema de obedecer las medidas de bioseguridad que plantean los, los médicos, los enfermeros, hasta que Ecuador se encuentre, y no incluso hasta, porque es porque la vacunación eh, no significa que, que la pandemia se ha ido. Recordemos que la pandemia va a seguir... Pero eh, de alguna manera eh, la vacunación ayuda un poco a prolongar la enfermedad de este virus. Existen muchas personas que se han vacunado y se han vuelto a contagiar. Así que se necesita una inmun inmunización más rápida para que todas las personas se encuentren vacunadas. Y es lo que prometen, ¿no? El próximo gobierno ha prometido eso, ¿no? 9 millones de vacunas en 100 días. Así que esperemos que se puedan cumplir todas las promesas de campaña y que las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno puedan eh, dar celeridad a este tema de salud. También en Quevedo, amigos, ya estamos cerca de los 3.000 contagios. Cada día pues se, se ven ¿no? 10, 15, 20, eh, 30 contagios diarios en el Cantón Quevedo. Así que, amigos, es una situación muy seria que están enfrentando los médicos y los enfermeros solitos en los hospitales y nosotros como ciudadanía tenemos que apoyar desde el lugar donde nos encontremos. Amigo, buen día, ¿cómo está? Aquí preguntándole nada más a las personas si estás de acuerdo con el confinamiento o con la reactivación económica. Un confinamiento. ¿Por qué? Porque sí, mucho contagio ahorita y de mucho todo. Contagio. ¿Cómo has visto el movimiento de las personas actualmente? ¿Ha visto mm -hmm. gente sin mascarilla? Sí, mucha gente, gente sin mascarilla. Cerca del banco? Mucha gente sin mascarilla. Aquí a lo que cobran el bono a veces mucho mucha acumulación. Sí. Sí. ¿Tú eres eh, propietario, vendes o eres empleado? ¿tú? Empleado. Aquí? Sí. ¿Ya? Entonces, eh, ¿tu mensaje cuál sería en este nada que la gente se cuide y que este, cómo se llama y apoye, claro sí que este, cómo se llama no no anden sin mascarilla por ahí que se anden cuidando y todo muchas gracias bueno ahí está estimado cuál es su nombre Michael Michael ahí está amigo Michael muchas gracias ahí está la opinión de de una persona que también es comerciante y eh, bueno no de los que hemos entrevistado la mayoría es está de acuerdo con el confinamiento, con la finalidad de, de prevenir, de mitigar los, los contagios, ¿no? mitigar un poco la propagación de los contagios de COVID-19, que actualmente se ve eh, que ha aumentado. Ha existido una curva creciente aquí en la provincia de Los Ríos. Como les dije, está catalogado como, el, está catalogado como una provincia en emergencia sanitaria grave. Debido a que los hospitales, como les dije, han tenido que dejar de atender otras enfermedades, otros, otras situaciones como los accidentes de tránsito, otras eventualidades para poder enfocarse directamente con la atención de las personas que tienen eh, enfermedades, eh, la enfermedad, ¿no? el virus, el coronavirus, tienen esta patología y vienen con síntomas respiratorios. Así que amigos, es el panorama actualmente en el Cantón Quevedo y vamos a estar informando desde otros cantones de la provincia y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales al día, y a dejar su comentario acerca de este tema para más adelante también hacer, eh, levantar información a través de sus comentarios. Este es el panorama en el Cantón Quevedo, vemos que existe movimiento normal de personas, no como se suele ver generalmente los fines de semana, es donde las personas, los quevedeños salen más a hacer sus, sus compras, pero ya no va a pasar lo mismo por el tema del confinamiento, así que mañana varios se prevén que exista que exista aumento, que existan clientes en algunos comercios, debido a que tienen que comprar para el fin de semana, entonces esperemos que se cumplan con las medidas de bioseguridad en los en los sitios, en los negocios el día de mañana y que no exista esta problemática de, de aglomeración en algunos puntos del cantón Quevedo. Ahí está amigos, este es el panorama actualmente y nuevamente les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del día. ¿Qué tal amigo? Buen día. ¿Cuál es su nombre? ...Hilton Guerrero. Amigo, preguntando aquí a las personas... ...si estás de acuerdo con el confinamiento... O ...con la reactivación económica. Eh, aquí hay, hay que analizar dos, dos aspectos importantes... ...el aspecto, import el aspecto importante que es para tratar... ...de que la gente se ordene... ...de evitar este, este contagio... ...que solamente va en perjuicio de todos. Eh, la parte positiva... ...bueno... De todas maneras, como le decía, que esto es un, un ordenamiento para que todos nos disciplinemos. y también en la parte productiva, en la parte económica, es perjudicial, porque como usted conoce, y también la gente, todo el mundo vive del día a día, y si que no trabajan, prácticamente no van a tener ingresos. Si no tienen ingresos, prácticamente no pueden sobrevivir. Y esto crea más conflictos, más, más problemas. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía para, y a las autoridades en general? Que todos tenemos que hacer un... Hacer un, un esfuerzo positivo a fin de que, de que esta, esta pandemia vaya ya bajando el nivel de, de contacto. ¿A qué se dedica usted, amigo? Yo ya soy jubilado. ¿Perdón? Soy jubilado ya. Ah, ya es jubilado. ¿Cuál es su nombre? Hilton Guerrero, como ya le indiqué. Usted todavía no se ha vacunado. ¿Cuántos años no, tiene? Yo no, yo tengo 69. ¿No se ha vacunado, cómo así? Porque no. no ha, ah, pero no ya se llamado. inscribió. No, porque no me han llamado. Yo además soy. Como usted sabe que soy jubilado, tengo que el seguro, tengo que estar inscrito a través del seguro. Pero no se ha inscrito en el plan de vacunación. todavía no, no. Tiene que inscribirse a su hija, le dice que le inscriba sí. para que lo llamen después. Muchas gracias, estimado, gracias. Bueno, ahí está la opinión de Milton, gracias Milton por la opinión. Y amigos, estamos desde del Cantón Quevedo, así que vamos a ya finalizar la transmisión. Agradezco a Galo Barzola por hacer cámaras. Y eh, ustedes también por la sintonía no se olviden compartir para que más personas puedan ver este video, amigos internautas. Recuerden, el día de mañana inicia una restricción de movilidad, varios nego negocios van a estar cerrados por el tema de, del confinamiento. Así que amigos, eh, son bastantes restricciones que hay actualmente en la provincia, recuerden que no solo es... Eh, la restricción de movilidad, sino también que no puedes eh, comprar alcohol, no puedes vender alcohol, no puedes hacer fiestas, tienes que mantenerte en tu casa como los primeros días de mayo, eh, últimos días de mayo, perdón, primeros días de abril, donde la ciudadanía tuvo que confinarse totalmente. Así que amigos, el día de mañana eh, procuren hoy día salir a comprar para que no existan y, o no puedan ustedes después... Eh, ...toparse con aglomeraciones el día de mañana... ...quizás muchos eh, prevén que, que negocios eh, eh, atiendan y más clientes... ...porque ya sábados y domingos pues van a tener que zorrar, cerrar totalmente ¿no? sus puertas... ...debido al tema de las restricciones que hay y que dictó el gobierno nacional. Es la recomendación, amigos, no se olviden de la mascarilla... ...al momento de salir, el alcohol y sobre todo... Eh, cuidarse, llegar a la casa y, y seguirse cuidando para no enfermar a, los, a, los, a las personas que son más vulnerables. Vamos a tratar de conseguir también entrevistas con el, los directores médicos de aquí, del, de los hospitales, para a primera mano darles a conocer cómo está la situación hospitalaria en la provincia de Los Ríos. Muchas gracias, así que eh, nos vemos en una próxima ocasión.